Hola amigos, en este segundo video vamos a mostrar la ejercitación correspondiente a la idea de flotación de los torsos como mecánica fundamental de la danza del tango para poder bailarlo. Hay que hacer una diferenciación entre la manera en que nos movemos cotidianamente cuando nos desplazamos y cómo lo hacemos en el tango para poder flotar el torso. Mientras que en la vida cotidiana cuando uno se desplaza lo hace adelantando los pies y luego llevando el torso, arrastrándolo. Para bailar tango lo hacemos exactamente al revés. Primero llevamos nuestro torso, es decir, de la cadera hasta los hombros, hacia adelante. y Luego esa idea de proyección que hacemos en la traslación, la continuamos con los pies para poder sostener la flotación del torso. Como primera ejercitación para poder comprender esta manera de bailar y de desplazarnos, lo que vamos a hacer es lo siguiente. Durante todo un tango nos vamos a poner con los pies juntos y vamos a bailar buscando todo el recorrido que podemos lograr con nuestro torso, desde la cadera y nuestros hombros hasta la altura de nuestros hombros, de adelante hacia atrás y de pierna a pierna. De tal manera de poder entrar en una secuencia de baile sin desplazamiento. Buscando siempre jugar con los límites de nuestro equilibrio. Habilitando también la posibilidad de estando en este baile la cadera y el pecho. Segunda ejercitación. Igual que la anterior, pero con los pies en una posición abierta lateral. Entonces... Va a quedar una ejercitación donde vamos a poder ahora trasladarnos con más espacio entre pierna y pierna sin perder la posibilidad de ir hacia adelante, hacia atrás y promediando el tango empezar a usar la cadera y el pecho para poder movernos.